En nuestra primera noticia tenemos que el actor Daniel day Kim se ha unido al reparto de la próxima serie live action de Avatar para interpretar al Señor del Fuego Ozai. El mismo actor aprovechó la oportunidad para confirmarlo en sus redes sociales. Para el resto de los papeles tenemos a Gordon Conyer para el papel de Ang, Kia Wentio para Katara, Ian Owsley interpretando a Sokka y Zuko será interpretado por Dallas Liu. El estreno de la serie Life Action de Avatar, la leyenda de Anne, de momento no posee fecha de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias tenemos la celebración del día de Disney+. Plus. En el evento se estrenará un nuevo corto de los Simpsons, donde se organiza una fiesta de Disney Plus Day y todos están en la lista excepto Homero. Con amigos de todo el servicio y música digna de una princesa Disney, Los Simpsons en Plus Plusversary debutará el viernes 12 de noviembre exclusivamente en el servicio de streaming. Otros aspectos destacados para el Disney Plus Day incluye la nueva serie de cuentos Olaf Presents, también el nuevo corto Ciao Alberto, inspirado en el largometraje de Luca. Los cortos favoritos de los fanáticos como Frozen Fever, Get a Horse, Paper Man, Tangled Ever After, The Little Matched Girl, The Ballad of Nessie y TikTok Tale. Continuando con las noticias, Netflix presenta el último tráiler oficial de Arkane durante las semifinales del League of Legends Worlds 2021. Arkane se desarrollará en tres actos de tres episodios, cada uno de los cuales se estrenará durante el mes en las siguientes fechas, 6 de noviembre, 13 de noviembre y 20 de noviembre. Entre otras noticias, Walt Disney Animation Studios le da la bienvenida a la estrella latina Maluma, al elenco de voces de Encanto. Maluma presta su voz a Mariano, el futuro prometido de la perfecta hermana de Mirabel, Isabela. Encanto cuenta la historia de los madrigales, una familia extraordinaria llena de magia, excepto por Mirabel. Pero cuando la casa de la familia se ve amenazada, Mirabel puede ser su única esperanza. Su estreno se tiene programado para el día 24 de noviembre. Y hablando de estrenos, tenemos la tan esperada salida del episodio número 7 de Geluba Boss. Estrenado en Halloween, la historia se centra en conocer un poco más sobre Blitz quien desesperadamente sigue a Moxie y Millie en su cita de aniversario valiéndose de la posición de Stolas para lograr entrar al mismo local. Desafortunadamente, las cosas no salen tan bien como esperaba, siendo su aventura expuesta al público provocando que abandonen el lugar. A pesar de que Stolas intenta seguir pasando tiempo junto a él, Blitz ya está demasiado roto como para intentar cualquier cosa. Solo en casa, Luna se ha ido a una fiesta con Tex y se echa a mirar antiguas fotografías que terminan en hacerlo sollozar, ayudándonos a entender un poco de su comportamiento respecto al amor. Este estreno nos deja a tan solo un episodio más para culminar la primera temporada. Y creo que todos coincidimos en que este año, a pesar de la pandemia mundial, es muy genial que hemos podido disfrutar de una genial historia como lo es Geluba Boss. Continuando con las noticias, uno de los cortometrajes de la antología animada Star Wars Visions podría optar a una nominación al Oscar. Según Collider, Disney ha remetido el episodio La Novia del Pueblo, para que sea evaluado por la Academia en la categoría de Mejor Corto de Animación en la 94 a edición de los premios de la Academia. Si es nominada, la animación será la duodécima producción de la franquicia de George Lucas en disputar una de las estatuillas. Entre otras noticias, se informó hace pocos días que la actriz Gal Gadot interpretará a la reina malvada en la nueva película Life Action de Blancanieves de Disney. Disney siempre tuvo la intención de que el Gal Gadot se convirtiera en la icónica villana y finalmente se cerró el trato para esta adaptación, cinta que se filmará en el año 2022. Continuando con las noticias, Adult Swim ha lanzado una serie de cortometrajes de Ricky Morty que rinden homenaje a algunos clásicos del cine siendo Matrix, Poltergeist, La Naranja Mecánica o Los Cazafantasmas algunas de las referencias. Actualmente, Ricky y Morty está disponible en América Latina a través de HBO Max y se emite por televisión en Warner Channel. Entre otras noticias, Disney ha publicado el primer teaser trailer de Lightyear, su nueva película animada basada en la franquicia de Toy Story, en colaboración con los estudios de Pixar. El primer avance de Lightyear muestra al guardia espacial mientras se dirige al espacio para realizar una misión. La película contará la historia de origen del personaje Buzz Lightyear, pero no el juguete que conocemos sino la persona real que existe en el universo de la animación y que inspiró el juguete. Lightyear tiene su estreno previsto en exclusiva para los cines el 17 de junio de 2022. Continuando con las noticias, tenemos el tráiler piloto más sonado de la última semana. Un día antes de Halloween, Adult Swim liberó un tráiler conceptual llamado Common and Learn with Phoebe. El corto comienza como cualquier programa infantil, donde Pibi es una niña de dibujos animados con un show de enseñanzas en su dulce mundo. Hasta que una misteriosa mancha oscura invade su programa absorbiendo todo y destruyendo su hogar. Más adelante, Phoebe se ve obligada a enfrentarse a los horrores apocalípticos que no solo han destruido su mundo, sino que se están extendiendo y aniquilando todo tipo de mundos y personajes animados del universo de Cartoon Network, Warner Bros. y Hanna Barbera incluyendo apariciones de personajes como Pedro Picapiedra, Hora de Aventura, Gumball, entre otros. Al final, Pibi y sus nuevos aliados intentarán defenderse del horror que los invade. Este corto animado es creado por el animador Dodge Greenlee y representa un intento de medir el interés de Cartoon Network y Adult Swim para dar luz verde a este show. En tan solo horas, este corto se volvió viral en redes sociales, si más adelante se tiene más información de este proyecto, les estaré informando. Para finalizar, tenemos que, aparentemente, próximamente tendremos un spin-off de la serie animada de Netflix Carmen Sandiego. Esto se dio a conocer a través del Twitter oficial de la serie, donde explican que, en efecto, la cuarta temporada es el final de la serie pero que se encuentran trabajando en una serie spin-off y aparte una película live-action, pero que por ahora aún esto es un proyecto que se encuentra en desarrollo, por lo que por ahora no están haciendo un anuncio oficial. Por el momento no hay mayor información, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.